Has mencionado antes a Aronofsky y, y, a ver, o sea, yo la verdad es que he visto bastantes películas y, al final, comentándolo con gente que está entendida, eh, sobre temas ya teológicos, me ha dicho que su es cine está lleno de referencias gnósticas y, bueno, claro, de estas cosas que son un poco fuertes. Pero la gente ve las películas, ya no solo a Aronofsky, sino en general algo de así que tenga alguna tendencia al New Age y muchas veces no se entera y cuela cosas. Ya luego, no quiero decir lo que eso provoca en la mente de la gente que está totalmente en contra de la iglesia, porque tiene un mensajes nefastos o sea, lo digo principalmente por una película que se llama Madre, que supongo que la habrá visto, que me pareció un auténtico despropósito. Y como me dio tanta rabia, o sea, yo pensé hasta hacer una, o sea, aquí hacer una conversación sobre Madre, lo que pasa es que vi que era un embolado enorme, meterme ahí porque tiene tanta cosas que no, no lo veía no me veía capaz. Pero, pero creo que sí que es necesario que haya gente que se preocupe en intentar des explicar todo lo malo que tiene ese cine. O sea, que creo que realmente igual hace falta también que haya libros y que haya gente que tenga valor de escribir críticas eh, en las que se muestre esa verdad. Porque están haciendo muchísimo daño en la sociedad. Entonces, hay viene muy bueno y cosas muy buenas, pero luego también hay cosas horrendas que es que nos destrozan hasta cierto punto. Entonces, no sé... Si, si usted también lo considera de la misma manera y si cree que realmente sería necesario que hubiese gente que se dedicase un poco también a estudiar esa parte del cine de que, que está también en la sociedad no sé Sí, bueno, a ver, pues lo que planteas es que es tremendo, o sea, por un lado estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, que efectivamente hay muchas películas donde hay una serie de, de claves de categorías eh, que la gente consume sin ser consciente eh, y que son eh, bueno, pues profundamente mm, o inhumanas o equivocadas o como lo queramos llamar. Pero eh, también es verdad eh, que claro, la, la, siguiente, la otra posibilidad es como lo de la botella, ¿no? medio vacía, medio llena. Yo siempre cuando hablo de estas cosas del cine, eh, pongo el ejemplo de un evangelio apócrifo que cuenta que iban los discípulos con Jesús por un camino y encuentran un perro pudriéndose, un perro muerto que se está pudriendo. Y los discípulos le dicen, Señor, vamos a alejarnos del camino, qué horror, qué, qué, qué figura tan espantosa. Y Jesús le dice, sí, pero ¿os habéis fijado qué dentadura tan perfecta? Es decir, siempre que podamos descubrir en un director cualquiera, ¿no? sea Aronofsky o cualquiera, ¿no? eh, un punto de verdad, es decir, eh, porque eh, dibuja un aspecto verdadero de la condición humana, eh, porque habla de las preguntas y los deseos de una forma honesta, eh, porque deja abierta una cierta puerta, aunque sea pequeña y extraña, hacia la trascendencia, etc. Me parece que es más útil construir, eh, dialogar, eh, levantar puentes desde ahí, que hacer simplemente una censura, que al final te leen solo los tuyos y que no sirve para nada, más que para que la gente como que se retroalimenta en su cabrero, con perdón, ¿no? O sea, que yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero metodológicamente me parece más interesante poner el acento en aquello que descubramos de verdadero que centrarnos en la denuncia eh, de lo que vemos malo, porque eso me parece que es estéril en el sentido de lo que acabo de decir, que al final eh, te leen los que ya piensan como tú y rompes posibles puentes con los que no piensan como tú. O sea, que estoy de acuerdo contigo, pero que mi experiencia es que da mucho más fruto Buscar un pequeño punto de bien que dedicarme a condenar el mal. Pero eso es una opinión absolutamente personal, indiscutible, ¿eh? lo, lo acepto. O sea. Por ejemplo, he hablado de la, la cabaña y ahí hablaba de, de lo positivo que tiene película. Pero porque veo que se puede sacar algo, que es en algunas en las que no veo... Bueno, efectivamente hay algunas en las que no hay nada que sacar. ¿eh? Pero en muchos de estos directores que mezclan cosas... Eh, mezclan me verdad con mentira eh, yo creo que es más interesante eh, como sacar a la luz lo que hay de verdadero que detenerlos en lo que en lo que hay de falso que hay tanto, hay películas que hay nada que sacar ¿no? eh, hablo de las que son ambiguas o son confusas digamos ¿no? que es una cosa para discutir o sea, esto es un tema abierto ¿no? Buenas tardes Buenas tardes Soy, soy Arturo Hombre, Hombre eh, la... Es que desde aquí no te veo bien Claro, claro, no pasa el efecto de, de la luz. El, el tema es oceánico, es muy grande. Pero a mí me interesa, hace un tiempo lo pienso y digo, voy a hablar esto un día con el doctor Orellana a ver qué opina del asunto. También va por el tema de Aranowski, pero voy a intentar de otra manera. Hemos visto películas que llevan a escena últimamente pasajes veterotestamentarios. Pasajes, no, se te oye, se te oye. Pasajes veterotestamentarios. Por ejemplo, Aranowski hizo Noé. Pero Ridley Scott hizo una película sobre el éxodo, sobre Moisés. Y me parece muy curiosa una tendencia que hay a la hora de retratar al hombre religioso. Sobre todo cuando es arcaico. Pero también el hombre religioso actual. Lo vio en videojuegos, lo vio en series. Pero me voy a centrar en esto estos ejemplos. Dice que casi siempre es una persona sobre la que hay una sospecha de locura. De locura mental. Es un hombre muy carismático, pero que está loco. Que está trastocado o por lo menos no estamos del todo seguros que se esté comunicando con Dios. Parece que maneja la realidad de una manera tal en la cual tiene una habilidad que nos hace pensar que puede estar en lo cierto o puede no estar en lo cierto. No sé si me explico, que está como en esa, en esa línea en la que no sabemos muy bien, ¿no? porque juega también con una mentalidad primitiva, inocente, a los ojos de la racionalidad ilustrada, medio estúpida, medio eh, inocente, ¿no? eh, que es la del hombre antiguo. Y entonces esta persona suele tener como problemas mentales. Esquizofrenia, es violento, es duro con las críticas desde fuera. O sea, es un prototipo de líder religioso, un estereotipo, perdón, de líder religioso que vemos en nuestros días. Y yo me gustaría saber si esto es una perfección mía eh, y de no ser así, eh, qué, qué opinión le merece a usted eh, o, o qué lectura o qué, qué, qué conclusiones saca de ello. No hablo ni de destructivo ni de positivo, sino una lectura un poco lo más objetivo posible, si es que eso se puede decir, ¿no? Pues, Muchas gracias. gracias a ti, brevemente, porque se nos acaba es un tema eh, muy interesante. Yo te diría eh, que el tema, es, la clave de lo que tú planteas está en la concepción que tiene de Dios el director. Porque si realmente no hay certeza sobre Dios, ese personaje está loco. Me explico. A mí el ejemplo que más claro de esto que tú has dicho fue la película eh, una que se hizo sobre Santa Teresa eh, que hizo Raíl Oliva que se llamaba Teresa del Cuerpo de Cristo hace, no sé 15, 12 años ¿no? tú te acuerdas bien de esa película eh, era una persona interesada por la figura de Santa Teresa pero al no entender el hecho de Dios pues claro, estos arrebatos que tenía Santa Teresa se convierten en una cosa que hay que entrar en ella de forma psicoanalítica eh, extraña de una psicología un, eh, como tú has dicho muy bien pues eso, con, bastante desequilibrada pero no es por una incomprensión del personaje que también sino porque ese personaje se define por una relación que es relación con Dios si esa relación tú no crees en ella o no la entiendes pues lógicamente el personaje deja de entenderse y se convierte en un ser humano pues bastante inquietante eh, o sea, a mí me parece que lo que dices es verdad habría que ver por dónde está la respuesta a mí se me ocurre esto porque yo también lo he visto en muchas películas, en el de Noé, por ejemplo, si tú un personaje que se define como un personaje bíblico por la tensión que tiene con, con, con Dios, eh, que le envía una misión, que hay una relación absolutamente eh, definitoria de su personalidad, si eso te parece que es una cosa que hoy no es sostenible, pues claro, el personaje empieza a hacer aguas por otro lado, por todos lados, y tienes que empezar a hacer interpretaciones psicologistas, eh, mentalistas, no sé de qué tipo, para poder salvar al personaje, porque deja de tener sentido todo su relato. ¿no? no podemos abordar ahora esto, pero es un tema muy interesante y que estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, que habría que averiguar por qué, y yo creo que la razón puede ir por ahí. La y rápido. ¿no? Vale, es que quiero Hola, ¿se oye bien? Sí. Que... Bueno, yo yo estoy un poco en la parte de los que se preocupan por producir cosas así y, y porque es fácil bueno no es fácil pero pero que como me parece muy duro escuchar críticas con lo que cuesta hacer una película no eh, tienes toda la razón eh, que, que hay que hacerlas claro que sí pero pero tú decías al principio de, de la conferencia que bueno, me parece apasionante poder mirar cine que no es cristiano como oficialmente no es la vida de, de Santa María o lo que sea, sino que, que son relatos como metidos en la cotidianidad o, o eso de encriptado. Me, me apasiona porque es, me parece como un punto de encuentro mucho más, más cercano a, a, al mundo. ¿no? Pero mi pregunta, porque tú decías que, así digo ya la pregunta de una vez. Eh, que hay autores que reflejan eh, la herida y el drama de, del mundo, ¿no? De todos los que lo que estamos viviendo, de la confusión, de la soledad, de los deseos frustrados. Entonces, pues, mi pregunta sería, ¿qué tiene, qué hay en la Biblia eh, que necesitamos escuchar hoy? Okay. ¿Sabes? Pues eso. Que hay en la Biblia que necesitamos escuchar hoy. O sea, justo al hombre este que has escrito, que está inmerso en, en todo este contexto, o sea, que hay en la Biblia que puede rescatarnos o ¿no? que nos puede ayudar. No. Por saber que o sea, hay en el tratar. contexto como crítico de cine, no como teólogo, Vamos, como crítico de cine y como, y como hombre, ¿no? Y como cristiano. O sea, la, la Biblia es una historia de salvación. Y yo eh, solo he vivido en esta época, pero me parece que más necesidad de salvación como la que vivimos hoy es en difícil encontrar en otras épocas de la historia. Entonces a mí me parece que lo que hay que salvar de la, de la Biblia es eh, o sea, lo que hay que salvar. Lo que hoy parece de máxima actualidad es eh, el ser humano, que es, que es deseo, ¿no? que es deseo de felicidad, de plenitud, de belleza, de bien... ¿Eh? Eh, una experiencia histórica que, que, que parece que va en contra de esto y que necesitamos eh, digamos eh, una redención es decir, un cumplimiento eh, de esos deseos de nuestro corazón ¿no? que está hecho para el infinito y que eh, aquí encontramos como que todo conspira contra ese deseo la historia de la Biblia, la historia de la relación de Dios con el hombre que el hombre mete la pata continuamente y al final Dios decide intervenir decisivamente eh, mandando a su propio hijo para salvar al, al hombre. Me parece que más actualidad que esto no me no consigo otra cosa. Pero claro, es que hacéis unas preguntas que son para, para, para estar aquí toda la tarde. ¿no? Muchas gracias.